¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Y estás pensando en colocar un conservador, es decir, una pieza solo de frío, o un congelador en tu cocina, pero no quieres o no te entra una gola entre muebles, no quieres una gola en horizontal, no quieres un tirador, te voy a dar la solución. Fíjate qué sistema, ¿eh? Toco la puerta, sale un pequeño pistón y lo abre. Pero espera, porque si sin querer la abro, <ríe> se cierra sola. Mira, te lo enseño otra vez. Si no llego a abrirla, ¿Qué ocurre? se cierra sola. Vamos a abrirla. Vuelvo otra vez, introduzco la mano y es este pequeño pistón, un sistema de Bloom, el que hace que la puerta salga hacia afuera. ¿Con esto que conseguimos? Bueno, pues Podemos hacer toda una pared completa de torres, colocar en los muebles los pulsadores, pero tanto en el congelador como en el frigorífico, que lo he enseñado en el vídeo de YouTube de este proyecto, podemos colocar estos pistones extraíbles.